En el corte, vamos a promocionar un espectáculo que están llevando a cabo ellos como superhéroes, esta banda tributo a Charlie García, pero me dicen que se gustaron las entradas. Sí. Ok, es una excelente noticia igual. Sí, ¿Cómo están? Bien. Gracias por venir, un gusto. Bueno, gracias, a vos. gracias. ¿Todo bien? Sí, Bueno, bien. un tributo bien. sinfónico a Charlie sí. García. Sí, sí, ¿Cómo sí. lograron componer este proyecto? ¿Por qué Charlie? ¿Cómo después se agrega la parte sinfónica? ¿Quién nos va a contar un poquito más acá? Sí, el Víctor. Bueno, este. Hace tiempo, Chale García eh, tras, ha traspasado, la, me parece, la vida de, de la mayoría de la gente. De las generaciones, claro, ¿no? Claro, viste que Tal cual. desde sui generis por allá por los 70 uh -huh. hasta ahora, hasta el último disco. Sin duda. O sea que esa música popular está en nuestra vida. Nosotros con, bueno, con la banda Superhéroes, hace rato veníamos de alguna manera pensando en este proyecto de sumarle una orquesta y hacer un sinfónico, pero más rockero, no hacer una claro. versión uh -huh. de orquestas uh -huh. con una banda, sino al revés, sumarle la orquesta y hacer un... Como una especie de súper instrumento gigante para, para abordar el repertorio de Charlie. ¿Y hoy cuántos músicos son en escena? ¿Cuántos componen? Y en este perfecto? show, eh, más de tres. Claro. Más de tres. Sí. Es la importante orquesta. la apuesta. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. La y banda bueno. Somos unos siete, eh, la orquesta... La orquesta 11, también va a un coro, el coro del Liceo Agrícola que está sumado para esta, ah, este show. Ah, sí, completísimo. Sí, Me sí. encanta. Sí, bastante. Y bueno, tenemos cantantes invitados que... El, el equipo de trabajo tiene una trayectoria artística muy grande y bueno, se ha dado que también se armó un super equipo por, por eso. Un Nos super equipo, de antes. unos superhéroes, <risas> claro. ¿Y cómo seleccionan el repertorio? Porque claro, estamos hablando de un artista como Charlie García con muchas canciones, con una gran trayectoria Muchísimo. y uno Muchísimo. tiene que elegir por ahí rescatar es lo que esos más costó temas es lo que sin más duda costó, me imagino. seleccionar el repertorio porque claro. Charlie tiene una trayectoria muy grande y, y, y muchos temas uh -huh. entonces de una selección grande que hicimos fuimos decantando claro. con lo que eso significa decir no esto sí esto no resignar bueno, canciones exactamente <risa> claro. y bueno y después con, con, con este, Víctor que también quiero rescatar la idea de que Superhéroes es una banda de rock uh -huh. que tributa a Charlie y la idea era este, mezclarlo con el sinfónico sin perder la esencia del rock y sin perder la esencia de la banda. Entonces, sumar la orquesta fue todo un trabajo para, para el maestro que, que, bueno, se logró y la gente ha respondido muy bien en el espectáculo que hicimos anteriormente. Claro, y, lo presentaron hace ahora, poquito, volvieron a este fin no. de semana no, y ya, bueno, ya está, no digo que todos. los invitamos porque <risa> ya está, se han quedado sin lugar, pero qué lindo, qué lindo que esto sí, se, sí, se genere, sí. este, aparte en una sala tan importante que tenemos como es el eso, Teatro Independencia, ni más ni menos, ¿no? Exactamente, para eso nosotros sube. es un orgullo poder estar ahí, siempre sí. los que llevamos muchos años en esto siempre decíamos, lo veíamos, o pasando por la plaza o en algún espectáculo decíamos, qué lindo poder llegar en algún momento y bueno, estamos disfrutando espectacular sabes qué? Esto de llevar el rock a, a un palo más sinfónico eh, lo vienen haciendo bastantes artistas bueno, sirve sí. los persas recordarán uh -huh. que grabó con la orquesta acá en la provincia de Mendoza claro, y la, la verdad que, que, que se genera algo muy bonito de mezclar sí. estos dos géneros tan diferentes con instrumentos que capaz que no pensabas incorporar en una canción de rock, pero que van muy bien. Sí, sí, sí, sí. tiene que ser fundamental que la, la orquesta se escuche lo que está escrito, porque si no, viste tenemos hay un gran trabajo de sonido que gracias sí, a imagino. Dios lo hemos planteado al principio, para que eso que suma la orquesta se, se escuche, esté en un mismo nivel que, el, que la banda de rock. Uh -huh. Porque ha habido otros espectáculos donde es la orquesta sola y el cantante. Claro. Pero acá están las dos cosas en un Falca. solo combo, por decir así. Y vos Elisa le pones la voz sí. a estas canciones. Junto, junto a, a Rulo Fernández, que también uh -huh. canta. Bueno, un desafío y también Ariane. pensar las, las canciones de Charlie en una voz femenina, ¿no? Sí, sí, eso también fue... Por ahí algunas ha, ha habido que modificar la tonalidad. arreglos y demás. <risa> sí, Igual claro. Ch siempre Charlie ha sido un generoso de la música y siempre ha sido un visionario. Siempre ha tenido este, mujeres en las bandas uh -huh. y, sí, y bueno, sí. eso es importante... Este, destacarlo. destacarlo. Sin Así dudas. que, si bien este, Lisa cumple una función importantísima, pero es, es, es parte también de lo que es Charlie. Qué lindo. Claro. Bueno, Charlie, sin dudas, podríamos decir que ya es patrimonio cultural Totalmente. de lo que ya somos lo creo, como, sí, sí, sí. como argentinos Totalmente. así que seguramente más de uno querrá ver este show en alguna oportunidad me imagino que después de la fecha en la independencia va a haber otra oportunidad ¿no? Sí. alguna otra sala alguna otra presentación y ganas hay ¿no? ganas sí, hay sí, que, sí, ¿sí? Que, sí no, es, es mucho que trabajo sí, también. Es. entonces tiene excelente. que excelente tiene que suceder sí, que pero chicos, sí fue con sala para agotada. los que no pudieron este, asistir a los espectáculos o no han podido comprar las entradas lo vamos a hacer Perfecto. está en el proyecto lo que pasa es que bueno hasta no cerrar no podemos decir decir fechas ni... Por supuesto. Ni lugar. Pero bueno, pero cuando tengan la fecha exacto. nos avisan y nosotros les pasamos la data por acá. ¿Cómo no? ¿Cómo claro. que sí, hay dos entradas que están eh, disponibles que se van a... A sortear por ah, Instagram. Ah, no es que se agotaron, quedan dos. <risa> claro, quedan dos? esos lugarcitos. Perfecto. En, en el Instagram de, de la banda, que Perfecto. es Superhéroes Banda, al mediodía se van a, Perfecto. a sortear. Perfecto, Superhéroes Banda, super ¿sí? Ajá. Perfecto, van a Instagram, se anotan por allí rapidísimo, a ver si tienen suerte. Claro. Claro. Los últimos dos lugarcitos sí, sí, sí. pueden ser de ustedes. Chicos, ha sido un placer, Me hubiera encantado que toquen en vivo, pero claro, 30 personas acá en el estudio, ¿viste? El techo, Como complejo, con el sonido sí. y demás es complicado. Uno, sí, sí, sí. Pero bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para escucharlos, chicos. Felicidades bueno, por estar sala esta agotada. Éxitos a gracias. romperla este fin de semana. Y gracias, gracias por visitarnos acá en el.